Estamos empezando la subida de la muralla china, son muchos escalones, hay una opción de un teleférico que cuesta como 6 lucas, pero igual nos costó caro el tour para lo que era, entonces no me parece conveniente que, que lo hagamos, son caletas, es alto, pero subo cerros no debería ser problema. Vamos Chao Como dicen los teguaneses Así que vamos subiendo ahí Comenzando a subir la muralla La muralla china